En em dic en manual, soy de Cuba. Eh, la nueva lengua materna es el castellar. La nueva palabra preferida en catalán es rupera, porque la sento vuelta hasta el tren en castellano es próxima. En dic y soy de Gran Bretaña, la nueva lengua materna es inglés. La nueva palabra preferida es petricor. Es un palabra científico de la ley de Sec. pluja Buen día, soy Francisco, soy de Honduras. La nueva lengua materna es el castellano. La nueva para una es Betón. en catalán. En castellano significa besos. Hola, buen día. Eh, soy Julián, soy de Colombia. Eh, la nueva lengua materna es en castellano, la nueva palabra preferida en catalán es obce. Eh, en castellano significa, puede ser, ya, mersa. Amdik Kaisa, soy de Suecia. La nueva lengua materna es el sueco. Um, la nueva palabra preferida es sijvau. En sueco, adiós nalván. Hola, buen día. Andy Flor, soy de El Salvador. La nueva lengua materna es el castellá. Eh, la nueva palabra preferida en catalán es vergoña En castellá es diu vergüenza. Tres mes, merci. Buenos días. Andy Judith, soy de Colombia, es La nueva lengua materna es el castellá. La, la meva paraula preferida en catalán es Adeu y Merci eh, Que en castellano es Adiós y Gracias Hola, buen día uh, Yo soy de Siria La mea lingua materna uh, es el árabe uh, Yo no tengo una paraula preferida Pero uh, uh, me agradan muy las palabras uh, que tienen uh, la pronuncia sha, como prefereixo, viajeixo, asu, cocha, sha. Y, uh, por ejemplo, uh, la, uh, la palabra shiu-shiu-aja también, uh, es de o árabe, uh, washu-aja. Y gracias. <laughs> Buenas tardes, yo soy Paola, soy de Paraguay, la nueva lengua materna se muere en castellano. La meva paraúla preferida en catalán es estimo, en guaraní es diu, shero meiku. Ambic em Marta, soñé un poco la de Zaragoza y la meva lengua materna es uh -huh. el castellano. Okay. Eh, no tengo una parábola preferida en catalán porque todas las paraules me molt. mol. Una frase que me molt mol es y ya no al que pienso para que no me en tú. Eh, en castellano, asdiu, eh, ya no digo lo que pienso porque eso lo pienso en ti. Hola, buenas tardes, enriquevelin, soy de Ecuador, la nueva lengua materna es al castellano y la nueva frase preferida en catalán es aloma, es al ser, que en castellano es diu, el hombre es lo que quiere ser. Enrique eh... Caros, soy de Paraguay, la nueva lengua materna es guaraní. La nueva palabra preferida es el en guaraní es Arajo Hola, buenas tardes. Soy Dikla Ziza, soy del Marroc. La lengua materna es amazig. La nueva palabra preferida en, en catalán es primavera. Hola, en Dick Zulma, soy de Paraguay, la nueva lengua materna es el castellano, la nueva parábola preferida en catalán es Estel, que significa en castellano estrella. Hola, en Dick Leslie, soy de Honduras, la nueva lengua materna es el castellano. La nueva parábola que más me agrada en catalán es cuina, que en castellano es diu, cocina. Merci. Hola, Andik Denén, soy de Pakistán. Hola, Andik Henry, soy de Cuba. La nueva lengua materna es el español. La nueva parábola preferida en catalán es patot, que en castellano significa besos. Hola, me Mayenis, soy del Ecuador. La nueva lengua materna es el español. La nueva palabra preferida al catalá es catallot, Canal nuevo país es el guachazo. Hola, Andik Yudelquis, soy de Cuba. La nueva lengua materna es el español. La nueva palabra preferida en, en catalán es eh, fleca, que en castellano es... Eh, es eh, eh, panadería. Muy bien. Hola, en Diclayma, soy de Venezuela. La mejor lengua materna es el español. La mejor palabra preferida es mac pollastre que es de un castellano eh, mac pollo. Hola, en Diclayma, soy de Nicaragua. La mejor lengua materna es en castellano. En castellano. La mejor palabra preferida es Sonríbula, que en castellano es un día sonrisa. Hola, Andy, Andrea, soy de Venezuela. La nueva lengua materna es el castellano. La nueva palabra preferida en catalán es maducha, que en castellano es, es diu fresa. Hola, Andy, soy de Honduras, soy hondureño. La nueva lengua materna es el español. Eh, la nueva parábola preferida en catalán es Vizca, que en Honduras es, es diu viva. Terry, soy de Nicaragua. La nueva la lengua materna es el castellano. La nueva la parábola preferida de catalán es Barça, que es Diu Barça es un club de Barcelona, es el, el club de del equipo Barça Vizca Barça Vizca Barça